¡Hola Hackers Sociales! Desde el Centro de Producción de Simuladores, en conjunto con la Cátedra Telefónica Universidad de León, queremos proponeros un nuevo reto para hack for good Nosotros estamos trabajando en, las, en los simuladores ápticos y os preguntaréis, ¿qué es eso de los simuladores ápticos? Pues muy sencillo, toda realidad virtual que incluye el tacto. Para ello nos servimos de unas herramientas que se llaman ápticos. Son estos. Y ahora vais a ver una simulación. Los dispositivos ópticos son un hardware que permiten tocar e interactuar con lo que se ve en el mundo virtual. Su funcionamiento es parecido al de un ratón de ordenador, ya que se representa mediante el cursor dentro de dicho mundo. El áptico mide la posición en la que se encuentra y si colisiona con un objeto de la escena, ejerce una serie de fuerzas que hacen que los usuarios sientan que están tocando dicho objeto. Entre los diversos proyectos que tenemos en marcha, hay uno especialmente importante y destinado a la innovación social. Ese eh, lo que permite es que los distintos usuarios sean capaces de aprender y enseñar cirugía. Para ello utilizamos una herramienta que estamos desarrollando y que actualmente se encuentra en la primera versión. Para ello nos servimos de eh, Ogre, 3D y eh, C++. Eh, lo importante de este proyecto es que nos va a permitir que las distintas universidades puedan tener la capacidad de eh, enseñarles a sus alumnos los simuladores, gracias a los distintos ápticos que son mucho más baratos que los simuladores actuales basados en hardware y software específico para dichas simulaciones. Pero tenemos un problema, nos faltan diseñadores. Por eso, desde Hack4Good os proponemos un reto. Y es, bueno, este reto tiene dos objetivos. El primero es generar un modelado de un ojo con todas sus distintas partes y el segundo es modelar el instrumentado, eh, bueno, la instrumentación quirúrgica. Gracias chicos y nos vemos en Hack for Good. Disfrutad de este fin de semana de hacking.